Tiene algo que me atrae Yo mía, te quiero mandar un saludito a mi gente de Stereofónica.com de parte de Bosa, que Pell, ya saben, tengan antiguo, bien La de prepa porque vive con su amiguita en el después. Hoy me encuentro súper honrada porque tenemos un artista de talla internacional y para nosotros es un gusto poder conocer estos cantantes y artistas que, mejor dicho, están revolucionando la industria del género urbano y hoy estoy súper complacida de tener a vos desde Panamá. Hola, un gusto tenerte por aquí con nosotros. Gracias, Nena, agradecido con tu tiempo, con la entrevista, en verdad, y bueno, estamos aquí activos. No, y nosotros aquí súper sorprendidos porque este chico con tan solo 24 años está haciendo un boom a nivel internacional, escuchen esto, 500 millones de streams y más de 200 millones de visualizaciones en los videos y eso es un montón en cuestión de números, wow. Déjame decirte nosotros aquí súper sorprendidos además que tus números están, siguen siguen creciendo. Eh, has tenido estás en el top 50 del global Spotify, top 100 del Apple Music, eh, top 50 en el viral de Spotify en más de 40 países y has sido merecedor de un montón de premios y, y eso no lo logra cualquiera. Entonces qué gusto para nosotros tenerte aquí. Hablemos un poco para comenzar de Humberto Ceballos. ¿De cuando empezaste con todo esto? Porque el arriesgarse genera inseguridad, miedos, claro. ansias. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo llega esta oportunidad para empezar a decir la música es lo mío, me voy a arriesgar, pase lo que pase? Bueno, en verdad, en el momento que yo decidí hacer música, no tenía nada que perder, o sea, que si me arriesgaba o no, tal vez no, o sea, si me arriesgaba, podría cambiar todo. Si no me arriesgaba, seguiría como, como lo mismo, pues ¿me entiendes? Y, y nada, obviamente me llamó la atención, eh, o sea, no, en mi mente no estaba ser, ser artista ni ser cantante ni, ni nada de esto. Sabía que cantaba pero como que hasta ahí, pues me entiendes, nunca me viene esta posición que estoy ahorita mismo. Eh, me, me presentaron a quien es mi manager y mi productor hoy en día en una barbería, de ahí él, una amistad que me escuchaba de repente eh, tirar música en la calle y eso, ¿no? Que le dijo que, que yo cantaba esto y lo otro. Y, y, y nada, ahí hicimos la relación como quien dice, me llevó a dar una vuelta, le canté dos canciones y de ahí en adelante, eh, que es como quien dice, involucrado en lo que es la música, ¿no? Y bueno, obviamente eh, fue un proceso, fui evolucionando, eh, porque vuelvo y te lo repito, no era que yo quería ser cantante, eso no tenía ni un poquito de práctica de nada, o sea, era como, estaba muy, muy, muy amateur, pero pero obviamente poquito a poquito fui, o sea, soy de la persona que le gusta escuchar muchos consejos y, y eso, pues, entonces fui como, como adquiriendo todo eso, fui evolucionando, fui innovando y hasta, bueno, hasta llegar quien soy hoy en día. ¿En qué momento sientes que hay un antes y un después? O sea, todo iba normal, empiezas a incursionar, pero está ya y ya te empiezan a reconocer, empiezas a, a, a notar que todo está cambiando y ya, wow. Esto empieza a ser tu carrera, empieza a ser tu trabajo de día a día y las cosas cambian absolutamente. Mira, yo creo que el cambio en sí, en sí el cambio de, en, en, mi, en, mi, en mi vida, eh, empezó con una canción que saca acá en Panamá eh, que se llama Lollipop y bueno, fue como mi primer intento de hacer una canción comercial, entiende, entiendes? Pero, o sea, tiene como como la jerga de nosotros, pero es como el flow comercial, comercial, me entiende, que en ese momento todavía ni siquiera estaba firmado por, por Sony ni nada y, y esa canción eh, me, me la escucharon en, en si no me equivoco tuvo como el número dos en Paraguay, Paraguay Uruguay, nuestros países y, y en México también llegó llegó como a sonar pero en poquito lados, lado, me entiende, no tenía como ese empuje. Ya luego eh, seguí, o sabí que ese era el camino, seguí como quien dice intentándolo, eh, saqué varias después de esa, me mató entre otras más y hasta que vino lo, eh, hasta que vino Echa para mí, que es como que mi primer paso gigante afuera, o sea, internacionalmente fue como mi, mi primer paso y bueno, gracias a Dios me salió súper, súper, súper bien, en verdad fue una canción que la hice en medio de la pandemia. Y, y obviamente sentía el vibes con esa canción, pero o sea, se, fue como, se me salió de la mano, pues como que fue mucho más grande de lo, que, de lo que yo pensé. Claro, además que llegaste a muchos rincones del mundo, en los comentarios la gente le encanta, hasta cuando has hecho colaboraciones, cuando estuviste con Cali y el Gandhi. Entonces aquí se abrieron un montón las puertas para ti, porque a nivel internacional ya te estabas dando a conocer bastante. Pero entras acá al mercado colombiano también, wow, ¿Quién, ¿quién es vos? A todos querían saber, y esta canción también fue un éxito. Hoy en día cuenta con más de 2 millones de reproducciones. Sí, claro, la canción no tiene mucho tiempo de, de, de haber salido en verdad. En Panamá se escucha mucho eh, esa canción. Eh, la relación fue, o sea, la, la conexión fue mi manager, si no me equivoco, y el manager de, de ellos. Que, que, o sea, me mandaron como el, el, el, la pista, el audio, y yo lo escuché y, y él, él me dijo, papi, ese es cal, y Dandy, y, o sea, digo, no, yo lo escuchaba, ¿me entiendes? como que los respeto, lo, o sea, y es un honor, fue un honor en verdad grabar con ellos y que ellos aprobaran mi, mi letra, mi flow, que les gustara, que me dijeran que, le, que les gustó, en verdad fue para mí como que, un logro, ¿me entiendes? Que, que una persona grande te diga que lo hiciste bien es, es un logro y te agradecido con ella en verdad por la oportunidad y bueno, espero eh, próximamente volver a colaborar con ella en verdad. Genial, genial, genial. Dentro de los detalles de los artistas, hay muchas cosas que no conocemos. Horas de ustedes viajando, durmiendo, no sé, en, en aeropuertos, conciertos, trabajar hasta tarde, descansan cuando, cuando los demás estamos trabajando. O sea, todo se empieza a cambiar. ¿Cuáles fueron de pronto esos sacrificios que has tenido que realizar en medio de todo esto? Yo creo que todavía estoy en ese proceso de sacrificio. O sea, en verdad, no, no es como que... No hay, que, no hay que bajarle, ¿me entiendes? Porque yo, yo creo que el, el error está como, un ejemplo, hice una canción como hecha para mí, ok, ya con esa, por decirlo así, otros artistas, no digo todos, eh, pero ciertos artistas, por decirlo así, sacan una canción como esa, la pegaron duro, eh, sumaron, como decimos nosotros acá, y ya como que se recuesta, ¿me entiendes?, pero yo creo que para que la carrera sea extensa hay que, hay que se necesita demasiado sacrificio, ¿no?, pero que no, no estamos en el momento de, de descanso, sino de, de, o sea, de seguir luchando y trabajando por lo que uno quiere y, y, y hasta donde uno quiere llegar, como uno quiere verse, ¿me entiende? y para eso hay que trabajar mucho. Con la canción de, de ella, quisiste re, retratar un poco esa atracción hacia la mujer independiente, fuerte y que muchas veces es juzgada antes de que sea conocida. Eso, eso me pareció muy interesante. Hablamos un poquito más de esto, de esta Bueno, ella, ella era una muchacha que eso, porque es una muchacha que eh, soltera, tiene su apartamento, eh, vive con una amiga, tiene su carro, tiene su trabajo, o sea, todo ella, se paga su U, eh, eh, sale a la discoteca, se toma fotos sexy y ciertas personas tenían un, un, un, o sea, un pensamiento erróneo hacia, hacia ella, ¿me entiendes? Eh, muchas personas piensan de ella mal porque otra persona simplemente lo dijo, pero no conocen a la persona. Creo que todo cambia cuando uno conoce a la persona de cerca, que eso fue mi posición, ¿no? No conocí a la persona, escuché mal, pero cuando conocí a la persona me di cuenta que era todo lo contrario a lo, que, a lo que estaban rumorando por ahí. Así que yo, o sea, la mejor manera de yo expresar mi punto de vista o lo que siento, pienso o mis emociones o como sea, es escribiendo, ¿me entiendes? Así que yo apenas que vi la situación, yo analicé, yo, ok, ok, voy a escribir. Y, y nada, pues me salió esta, esa, esa canción y creo que muchas mujeres en verdad Tienen, pasan por esa misma situación, ¿me entiendes? Aunque es algo que, que, por lo que he visto, no le meten como como mente, pues a ah, eso como que, ah, eh, están hablando mal de mí y es como que normal, pero yo en mi punto de vista, porque me di cuenta que, que simplemente lo que decían de ella era lo que ellos querían pensar de ella, no lo que ella era. Dentro de la industria, esta de, de la parte urbana que está, mejor no dicho, a nivel mundial a la gente le encanta, por eso en los listados cada vez vemos más este tipo de género y cada uno tiene su esencia. Para ti, ¿cuál ha sido eso que de pronto lo sea, que tú percibes que es tu éxito? ¿Qué es lo que, más, que es lo que más te dice la gente y por ello te adoran tanto? No sé, es que me, no sé, me dicen varias, varias cosas. Yo creo que en verdad es porque. No sé, soy como muy humano, o sea, soy como muy. ¿Me entiendes? Y, y o sea, mi papel de artista lo mezclo como con eso, ¿me entiendes? Entonces, yo creo que. Es cool que, que, o sea, que, que personas del público no te vean como simplemente un artista que canta las canciones, sino como que, ay, él vivió lo que yo viví, ¿me entiendes? Él, él, él sintió lo que yo sentí y transmití eso y, y es como que cool, pues ¿me entiendes? Que me vean haciendo cosas como, de, o sea, como normales. Y es como que la gente quiere, quiere ver como eso. Yo creo que eso conecta mucho más con la persona, ¿no? Y yo soy muy real. A lo bien y a lo mal, yo soy muy real, ¿me entiendes? Entonces, yo creo que eso es lo que engancha a la gente conmigo, ¿no? Super. Y si, ¿cómo tú quieres ser recordado para llegar, pasar los años? ¿Cómo te gusta que la gente, o sea, que tome esto de ti y diga, cuando escuchen mi música, cuando hablen de mí, esto es lo que yo quiero que se lleve el público"? El que cambió todo. Como el que cambió todo, la verdad. Okay. ¿En, en qué parte de, del mundo allá en Panamá, esa primera vez que, al, que ibas pasando y un fan dijo, Hey, esposa o la primera pará? foto que te pidieron. Primera foto, what the fuck. Fotógrafo, eh, no no no reconocimiento. No recuerdo, en verdad, la primera foto que alguien me pidió no, no, no la recuerdo. En verdad, en verdad, no. Eh, no sé, está difícil eso, me estás poniendo a buscar un archivo de recuerdos. <risa> Genial, o sea, que eh, ese baúl está súper lleno, ya está a reventar, imagínate. Claro. bueno sí, sí, sí te puedo decir, sí te puedo decir eh, la primera vez que o sea fuera del país alguien me, me, como que me pidió una foto, me, me vio en un mall y yo quedé como que, oh, una persona, para mí fue como un millón de personas que ¿sí? o sea, me fue una sola persona que me dijo, ¿Tú eres vos? Yo sí. Una foto, yo ok. Y, y entonces me sentí como que todo el mundo me conoce, ¿me entiendes? Fue como, todavía todavía no, no había logrado lo que lograba que lo ahorita, ¿me entiendes? Pero claro. son cosas que llenan y, y uno se siente bien por eso, ¿me entiendes? ¿Cuál ha sido hasta el momento ese escenario o ese público que, que para ti significaba bastante, porque claro, o sea, si hablamos a nivel general, todos son muy importantes, pero siempre va a haber un escenario, un público, una ciudad, un país que representa mucho más que los demás por X o Y motivos, que te sintieras así súper nervioso, que no pudieras dormir, la ansiedad, ¿cuál era el más esperado hasta el momento y que ya sueño cumplido? Eh, era acá, en, acá en Miami, en Estados Unidos, porque no sé, o sea, es Miami, ¿me entiendes?, y, y, y, y no, no estaba como acostumbrado a eso, ya yo tenía, por decirlo así, eh, los shows acá con, en Panamá comprados, en el, en el sentido de que ya sabía cómo, cómo interactuar con la gente, ya conocía todo el mundo, y allá es diferente, allá todavía no, no he cantado, pero sí es como, sí he ido a eventos, fui a, a premio Juventud, o sea, ni siquiera canté, tú eres presentador o sea, nunca en mi vida había presentado, entiendes? Y son, son o sea, estaba, estaba con Yatra y, y yo, hermano, me están sudando las manos y hace frío, o sea, no, no, no, no sabía qué hacer, verdad, pero sí, en verdad fue, cuando terminé de hacerlo, bajé y respiré y, y como que ok, pasó, en verdad, fue una, una de, las, de las experiencias más, no se va a olvidar nunca, en verdad, ese día estaba, o sea, muy, tenía mucho miedo. Que súper, que súper conocer esto. ¿Te ha pasado de pronto lo opuesto? Hay artistas que cuando tienen como esa, esa carga emocional de esto tiene que salir bien y todo sale bien, pero después de ello hay un post de emoción que de pronto lleva a la depresión por esa misma ansiedad de que vaya a pasar más, más adelante, pero es algo que, que no se controla, sencillamente sucede por, porque el éxito conlleva eso. ¿Te ha pasado de pronto algo así? Eh... Tal, o sea, tal, vez, o sea, tal vez de otra manera ¿no? de esa manera eh, tal vez no, pero creo que son cosas que uno, uno va como aprendiendo a superar ¿entiendes? ya tú sabes que en tal momento, en tal situación puede que te sientas así si miras para allá bueno entonces en tal momento, en tal, en tal situación no mires para allá ¿entiende? es como que ya sabes que si pasas por ahí va a pasar esto y, y eso, pues creo que todavía no y ojalá no, no, no suceda no he llegado al punto de, de, de entrar con en una de full, pues. O sea, lo más que puedo estar ahorita mismo en cierto pedazo es como cansancio, es lo más, porque estoy de aquí, para allá, allá para acá, y Ajá, es, como, lo es, es como que lo, lo único, pues. Pero en verdad, por, por todo lo demás, súper, súper animado. Genial. Eh, ¿Cuál ha sido el mayor consejo que has recibido en el último año que te haya marcado que te haya El último consejo. Me. me bueno. Hay un consejo que tal vez no ha sido el último, pero creo que es el que más me, más me ha marcado y me lo dijo ay. fue en Miami, Omar Alfano, me le dijo Omar Alfano, eh, me preguntó por algo, o sea, estamos en una conversación normal y me preguntó por algo, no recuerdo qué, como que si yo sabía hacer algo pues, dentro de la música y yo le dije como que sí y él me dijo, tú no sabes, tú no sabes nada, y yo quedé como que, pero si yo lo sé hacer, ¿me entiendes? Como que yo no lo sé hacer? Si lo sé hacer, y él me dijo, uno siempre está aprendiendo, o sea, hoy puede ser así, pero mañana puede ser de otra manera y tienes que aprender a hacerlo de otra manera, y quedó, quedó como que, eso, eso se me quedó aquí, yo creo que lo, lo, lo voy a utilizar para toda mi vida. Sí, bastante humilde también. ¿Cómo? Un, un consejo también, muy humildemente, o sea, de que siempre es, tienes que estar abierto a que estás aprendiendo. Muchos exacto. se van a la banda lo que tú estás diciendo. Yo lo sé, ¿cómo me vas a decir? Que yo no lo sé si yo lo sé. Claro, exacto. Y entonces ahí es donde cae uno en el error, ¿me entiendes? Uno siempre tiene como que está abierto a eso, a aprender, a nutrirse a la persona que, que ellos mismos están aprendiendo todavía y, y uno me entiende. Entonces, eso ya como que me marcó y ya, ya hoy en día de repente tú sabes hacer esto, bueno sí, pero si sabes hacerlo de otra manera, me puedes enseñar. O sea, como eso pues. ¿Cuál es el, el de, dentro de tus tesoros de la infancia? ¿Cuál es el más grande? Que para ti todavía significa un montón? Dentro de mis tesoros de la infancia. Me hiciste buscar en. En el archivo que está atrás del de los recuerdos, <risa> <madre>. <risa> o sea, allá, o te puede ser también un recuerdo, algún momento que para ti sí mucho. Yo creo que lo, lo más, lo, o sea, lo que yo más disfrutaba cuando, cuando era niño era eh, ver, ver películas con mi mamá y mi, y mi papá y mi hermanito en la misma cama. O sea, dormíamos todos en la misma cama. Y veíamos películas y, y eso, pero como, era como si estuviéramos en el cine, en un cine de alta gama, o sea, se sentía como así. <risa> Momentos súper lindos. Cuando recibiste tu primer sueldo por ser un artista, digan, toma, esto lo lograste con tu sacrificio, con tu esfuerzo, con tu dedicación, que hiciste con ese primer pago? ¿El primer pago en un show. Sí. Sí, o por, puede ser también algo que tenga que ver con bueno, La primera vez que yo jugué en un show, si no me equivoco, fueron. No recuerdo bien, pero creo, creo, como 37 dólares. Porque eran como 200 y algo, casi 300, no recuerdo, entre 6. Éramos 3 artistas y 3 tres, tres managers. Y estábamos empezando, ¿me entiendes? Éramos, éramos, no éramos. Éramos como, éramos solitos, o sea, cada uno tenía su carrera, pero éramos como unidos por los tres, ¿me entiendes? o sea, hicimos como una sociedad. Y ese fue mi primer, y con esos 37 dólares, me, o sea, nos fuimos a comer, ya, y ahí se acabó. <risa> ah, pero chévere. No, y que viene ahora para lo que queda este año, algún concierto, ¿qué viene planeado? Eh, bueno, este año ya termino mi álbum, en noviembre, se va a llamar Bucle. Me faltan cinco canciones más por sacar que, que son las que van a finalizar el álbum. Y nada, ya a final de año, eh, en noviembre, sí, en noviembre también es el, el, el Osuna Fez en Cancún. Tengo el Osuna Fez en Cancún y en Miami también tengo el otro festival pero en diciembre. Ah, y, lo, y, y el Billboard, los Billboard que son en España y ahorita mismo. Sí. Y que allá pegaste súper fuerte, allá salido en, lo, en las noticias, los periódicos online, en sí. de, de España, o sea, al otro continente, al, <ríe> imagínate todo, ese, eh, esa distancia y, y ya allá suenas bastante bien. Sí, gracias a Dios, en verdad, o sea, no sé, o sea, hasta Italia ha, ha llegado, en verdad, Portugal, o sea. Qué emoción, ¿no? <ríe> Claro, como, o sea digo, no es Europa, ¡Oh, yo sí de Centroamérica, yo sí de Centroamérica y eso es Europa, ¿no? Es como que wow, llegué al otro lado del mundo. No, súper, nosotros acá súper contentos de, de ver este éxito que estás teniendo, estos números están creciendo mucho, además que la acogida de la gente es positiva, muy positiva, ya casi nada más en YouTube ya casi estás a un pilín de llegar al millón de suscriptores y, y eso para cualquier artista luego de tanto batallar o todo lo que hay detrás de composiciones, grabar, dar a conocer este tipo de espacios de, de difusión y que las cosas estén funcionando. Bueno, felicitaciones para ti, estaremos ahí en, en, en conexión para seguir apoyándote y que sigas creciendo muchísimo más. Muchas gracias, en verdad, agradecido con tu tiempo, con la entrevista y bueno, gracias por todo.